Estamos en el 20 de Julio de, una de la tarde más o menos Estamos en un taller de fotografía Tengo demasiados aparatos pues Por aquí está el profe Mostrándole qué historias se pueden contar con fotografía Fotografía, ¿Qué es? ¿Qué llama esto? Comuna 3, la famosa Comuna 3. Para que los muchachos tengan fierros diferentes a los armas.